Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el oído. Bien, el oído lo vamos a poder dividir en tres eh, partes. Lo que podemos hablar de un oído externo, que estará todo, será todo este, un oído medio ¿vale? y un oído interno. Ponemos aquí oído medio, este es el oído interno y un oído externo. De acuerdo bueno el oído interno va a estar lleno de fluido mientras que el oído medio va a estar lleno de aire y el externo pues, va a depender si estoy eh, en el agua va a estar pues, se va a llenar de agua de fluido si no <coughs> va a estar pues, eh, lleno de aire en el oído externo nos vamos a, poder, eh, bueno, vamos a poder localizar lo que denominamos pabellón auricular. Este pabellón auricular eh, pues lo podemos encontrar con distintas eh, estructuras. Aquí eh, lo que es este reborde externo ¿vale? es lo que denominaremos hélix. ¿De este reborde se va a denominar, por tanto, anti-hélix. La depresión central que vemos aquí es lo que vamos a denominar la concha ¿Vale? y en este caso no se va a ver pero lo que vamos a encontrar que estoy delimitando con esta línea será el trago que es un labio cartilaginoso prominente que está situado en la entrada del MAE. Esto que vemos aquí es el MAE, meato acústico externo. Bien, pues el miato acústico inter, eh, externo se va a continuar hasta que eh, nos encontremos con la, esta estructura de aquí, que es la membrana timpánica. Lo ponemos aquí, membrana timpánica. Esta es la membrana timpánica. Y entonces ya pasamos a lo que es el oído medio. En el oído medio nos vamos a encontrar con una serie de estructuras. Que es lo que vamos a llamar la membrana timpánica, la tenemos aquí. También nos vamos a encontrar con la cavidad timpánica, que es esta de aquí, cavidad timpánica. ¿Vale? estar aquí. Y también nos vamos a encontrar con los huesecillos del oído, que eh, pues son martillo, yunque y estribo. Eh, la membra, eh, lo que es la, el oído medio se va a comunicar, lo tenemos aquí, con la trompa de eustaquio ¿vale? y también con el antromastoideo. Eh, la membrana timpánica es la encargada de transferir las ondas mecánicas, las ondas sonoras mecánicas eh, al oído, bueno, al, que, al oído interno. ¿Y ¿Cómo lo hace? Bueno, pues eh, transformando estas ondas mecánicas en vibraciones, empieza a vibrar. Estas vibraciones las va a transmitir a este huesecillo que tenemos aquí, que es el martillo, el martillo al yunque y al estribo, y este a través de la ventana oval, pues al vestíbulo. Eh, por tanto, tenemos que los límites, vamos a encontrarnos que los límites del oído medio serán por un lado la membrana oval, lo que es la ventana oval, y la membrana timpánica. Bien, pasamos entonces al oído interno. Y el oído interno es eh, realmente ese que contiene el aparato sensorial. El aparato sensorial que estará compuesto por lo que es el aparato del equilibrio, ponemos aquí por el equilibrio, y también la audición. Vamos a encontrarnos con una cámara ósea, ¿vale? una cámara ósea, que es todo esto que veis aquí, que se le denominará laberinto óseo. Ponemos aquí, este es el laberinto óseo. Y dentro de este laberinto óseo nos vamos a encontrar lo que es el laberinto membranoso. El laberinto óseo, pues nos encontramos, eh, podemos dividirlo en tres estructuras, que va a ser, esta es la cóclea, tenemos el vestíbulo y... Los conductos semicirculares, ¿quién, es encargado, quién se encarga del, de la audición? La cóclea, mientras que del equilibrio y del, del equilibrio se va a encargar tanto el vestíbulo como los conductos semicirculares. Pues nada, eh, hasta aquí este mini vídeo. Lo que hemos visto ha sido, pues, eh, la, eh, las estructuras que nos vamos a encontrar en el oído. Venga, nos vemos en clase.